El cielo estará muy cerca Volando no alcanzaremos Queda muy lejos el suelo Estoy en tus sueños Me voy a meter como pueda, En lo mejor de tus sueños Besarme claro que podrás hacer. Mientras tanto yo Understand podré entender, you Esta canción la estoy escribiendo Mientras tú me sueñas a partir Las cuatro sesiones son suficientes en todo lo que sientes el cielo estará muy cerca volándolo alcanzaremos queda muy lejos el suelo estoy en tu sueño te anhelo el cielo estará muy cerca cuando lo alcanzaremos Queda muy lejos el suelo Estoy en tu sueño, te anhelo Me voy a meter como pueda En lo mejor de tus sueños Besarme, claro que podrás hacerlo Mientras tanto yo Podré tenerlo You don't see what I might Yeah Understand your hard day's night You Now. don't see what I might Esta canción la estoy escribiendo Mientras tú me sueñas aparte Las cuatro canciones son suficientes estará muy cerca, volando lo alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tu sueño, te anhelo.